Eh, lo que se suele decir en estos casos es que si tienen alguna pregunta, que la hagan ¿Cuántos habitantes tiene Palestina? Pues eh, le remito a un nativo hay, hay 12 millones de palestinos en el mundo En el mundo, pero en Palestina, Habla. ¿Palestina? Sí, pero Hay 12 millones de palestinos En el mundo, palestina, en, el mundo. en Palestina hay 3 millones y medio que viven en, en Cisjordania sí. y Gaza, casi 4 millones, y un millón y medio que se llaman los árabes de Israel o los palestinos que viven en el territorio, territorio de Israel y que tienen pasaporte israelí Y ahora sí, el total son como 5 millones y medio. Mil. Y, y ahora con, con la guerra de Siria, los que están ahí en la frontera, en la guerra también. No, eso ya es aparte. La guerra en Siria... Está ¿Eh? No, no, la frontera de Israel está impermeable, es decir, ahí no puede entrar nadie. Me refiero todos los refugiados sirios, lo que han ido es a Jordania, o han ido a Líbano, han ido a Turquía, no, no, no. han ido fuera a Europa, pero ninguno que digamos ha, ha, ha entrado... Y luego también me ha llamado la atención que la foto de 1920-1960 y las otras dos palestinas pues, ¿no? no llevan velos claro que no, por eso las he puesto es que como pues, hay tanta publicidad en los periódicos todo el mundo, ¿eh? que llevan velos, que no llevan sí. Pues ¿Por, por eso estamos aquí porque sí. en ya la no medida era no, efectivamente lo mismo ya... que pasaba en Irán, ¿no? que no llevan velos y de repente fue un la Sí, las cosas en, en Irán son distintas que en Palestina. Son motivos diferentes, aunque los resultados vengan a ser iguales. Eh, sí, sí. El, en, en, en Palestina, hasta los años 70, 80, eh, las mujeres iban como cuando mi suegra se casó. Es decir, como usted, como como usted y como yo. Corona, Hacía, Después de después de estos años y mm, fundamentalmente como un, una respuesta a, a la ocupación para distinguirse, Distinguir. pues se lo han colocado. Para su... Exacto. En, en el caso concreto estoy hablando de Palestina, Pero que si es de en, lo que en, se, en se en trata. En Irán, pasó... en Irán es otra cosa y le prometo a usted que la Oiga, próxima mi, vez me sabes, pongo a hablar de ello también. Cuando las mujeres estudiaban, no, no iban a vivir. Ya, pero como resulta pues que yo he venido ya... a hablar de Palestina, pues no tengo preparada la respuesta para los. No veía Que Eso me llama la atención, porque sí. el pasado sí. es diferente. Sí, sí, todo es diferente. Sí, sí, todo es diferente. Nayaki, eh, ¿cómo explicas? Me dirijo ahí como nativo, pues, eh, es una pregunta. ¿Cómo explicar el abandono? absoluto de los países árabes respecto de los palestinos es algo bueno, yo soy pro palestina desde siempre he militado por la causa palestina y sin embargo nunca he tenido una explicación más allá de intereses que pueda concebir como un algo más coherente bueno la verdad que la contestación es difícil es decir, que siempre la, la, la, la causa palestina ha sido que digamos el núcleo central todo lo relacionado con el mundo árabe. Lo que pasa es que los intereses del mundo árabe no eran compartidos por los intereses de los palestinos. Es decir, los palestinos siempre representaban la revolución dentro, la revolución, la democracia, a pesar de no ser un país, siempre era... Es decir, Palestina tenía el mayor número de universitarios del mundo sí, sí. No, de, no de Oriente Medio, sino del mundo es decir, el número más alto de universitarios estaba Relativo. entonces, Pero, entonces, entonces los, los palestinos representaban que digamos, la revolución la democracia y esto, los países árabes que no eran democráticos de alguna forma no aceptaban esto y siempre intentaban eh, ¿cómo se llama? Es decir, evitar de una forma u otra es, es, es el, el apoyo Y ahora, claro, ahora el problema es mucho más económico. Es decir, ahora los países, muchos países árabes, con, con, con las revoluciones que puede surgir dentro, en ellas esta gente lo que quiere es mantenerse en el poder. ¿Y cómo se mantiene el poder? Por ejemplo, todos los países del Golfo Pérsico, a base de acuerdos con Estados Unidos, con lo que sea, con tal de evitar que haya ningún movimiento dentro de, de estos países para que no haya ningún de, de, tipo de, re, de, de revolución. Y luego, cualquier revolución que ha habido en Palestina, es decir, cualquier revolución que ha habido en el mundo árabe, ha sido reprimido y no apoyado por Occidente. Es decir, la primera, es decir, la, la, la, la, por ejemplo, en Palestina, hace seis años hubo unas, unas, unas elecciones que según todo el mundo eran las más libres del mundo, del mundo árabe y al día siguiente de que jamás que digamos, uno, uno de los partidos gana las elecciones Estados Unidos y Europa dicen no nosotros no reconocemos pasó lo mismo en Argelia sí, En sí, Argelia sí, no, no. no sí, se se eligió al movimiento de digamos, hermanos musulmanes y al día siguiente dijeron no, que no vale y luego ya no hablamos de la revolución, como se llama, del, de la primavera árabe, todo ha sido reprimido, etc. Yo creo que es, es eso, que no, no, no es fácil explicarlo así en cinco minutos. Sí, tres, sí, no, porque, no sí. Sí. sí, me gustaría hacer una pequeña aportación porque estos días sí. han surgido varios artículos en el país hablando de, de Palestina uno de ellos es el de Daniel Barenboel sí. que habla 50 años de ocupación israelí que es muy interesante, creo que es muy valiente y dice bueno, que Alemania estaba obligada de alguna manera a resarcir su, lo que había hecho con Israel, Israel pero dice sin el holocausto aunque se habría llevado a cabo la participación de Palestina ni se habría ni se habría, dice, ni se habría llevado a cabo la, la, la participación de Palestina ni se habría eh, producido en NAFTA eh, la guerra de 1967 y la ocupación, es decir, que de alguna manera todo se dice que somos los europeos responsables no ya por Alemania, todos somos responsables de lo que ha pasado después y, y, y esta doble moral que hace que estemos calladitos eh, hay un artículo segundo que es muy interesante que lo conocerás que es el Secretario General de la Organización para la Liberación de Palestina que es Saez Erekat este hombre es un artículo también muy interesante del país dice yo tenía 12 años cuando la ocupación israelí llegó a mi ciudad Jericó hoy tengo 62 años cuatro hijos y seis nietos ellos no han vivido un solo segundo de sus vidas en libertad y representan el mayor segmento de la sociedad de París". muy interesante y luego hay un, un artículo que bueno, es discutible sobre gaza eh, hablando de Hamas no de, de, de y tal, pero me interesa decir de ese artículo que la organización nacional, la, la ONG israelí, Médicos por los Derechos Humanos, ha constatado que los hospitales de la franja carecen de una tercera parte de los medicamentos considerados básicos, que en el Hospital eh, Rantisi, centro oncológico de referencia en el enclave, en Gaza. 9 de cada diez enfermos de cáncer no reciben el tratamiento necesario. Sin energía, con el agua de los pozos y las playas contaminadas, en un territorio sometido a un estricto bloqueo por Israel, con la frontera egipcia semisellada y congelado el respaldo financiero de los países del Golfo, los portavoces además auguran eh, una catástrofe y una explosión. Y eh, acaba diciendo que Gaza dejará de ser habitable en 2020. Eh, había citado al, al, a este poeta que también habla de él, Saeed eh, Erakab, que dice, Mahmoud estar nuestra voluntad es estar aquí, quedarse aquí, permanentemente aquí. Tenemos una meta, una meta, una meta, ser y seremos. Y hay una tercera fecha de la cual quizá se puede hablar, si, si hay tiempo después, que es referido al bombardeo de Gaza del 8 de junio al 26 de agosto de 2014, lo que se llamó margen protector por parte de Israel, del cual eh, no tengo nada más que decir, hubo más de 2.200 muertos, de los cuales tres cuartas partes fueron civiles. y al que yo eh, he dedicado un poema que, si algún, si hay tiempo, lo leeréis y si no, queda otro día. Gracias por esta recopilación, muy interesante. Solamente sí. quiero decir dos cosas. Este mapa que puso ahí Pilar, En el año, en el año 1948, cuando ya se declara el Estado de Israel, los judíos solamente poseían el 6% del territorio palestino, solo el 6%. Y se quedan con el 75% después del 1948. Que representaban solo un 20% de la población palestina. Pero hay algo más que ya hay 650.000 colonos ocupados, discordados, sí, sí, sí. y siguen ocupados. Es decir, que no hay, una, no hay tres fechas de la de la el... no, de... Hay Cada día es una fecha negativa, de, de una fecha de, ¿de colonialismo. Es eh... un colonismo que ha preparado desde el final, desde Perdón, yo quiero volver al feminismo. Este, y si me puedes repetir un poquito Cómo es la situación actual eh, Del feminismo en Palestina Para que... Porque me quedo ahí un poco... Pues sí, porque yo me he parado creo que un poquito antes Por eso que te he explicado eh, En estos momentos ya se hizo una declaración Existe un documento Una vez que se aceptó en la, la igualdad de géneros en en la, en la constitución palestina, y la, las mujeres eh, siguen ocupándose, siguen ocupándose prácticamente de forma eh, total en el, eh, ¿cómo decirte? en el funcionamiento, en el rodaje de una sociedad que no cuenta con los mínimos servicios. Por tanto, en estas condiciones, aunque haya mujeres en la universidad, mujeres en, en, en política, no muchas, eh, digamos que las políticas estrictamente de género todavía no, no, no pueden ser implementadas. Y todas las explicaciones venían a cuento para explicar por qué esto es así, por qué resulta que esto es así. En las condiciones en las cuales eh, se, se están, digamos, desenvolviendo, eh, las, las vidas políticas o las vidas simplemente sociales de estas mujeres eh, este tipo de luchas eh, sería casi casi es casi casi un privilegio y esto viene no, no en respuesta a lo que tú me estás contando sino al hecho de que eh, a veces he oído preguntas digo, ¿por qué no ha, eh, resumiendo, eh, simplificando mucho ¿por qué no hacen qué, ¿por qué no hacen que bastante técnico sobrevivir? Eh, ¿sabes lo que te quiero decir? Eh, bastante tienen que sobrevivir por supuesto eh, hay mujeres palestinas que en estos momentos son directoras de cine hay mujeres que son historiadoras, investigadoras psicólogas, psiquiatras, etc. el problema es una cuestión de, de, de simplemente de posibilidad de movimiento, pero si no puedes ir a trabajar si no se pueden juntar no se pueden juntar familias, muchísimo menos cualquier tipo de, de organización de este deporte no es algo... Eh, no es algo que esté... A su alcance Y lo poco que pueden hacer es mucho En esa serie Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros... Incluso, incluso, por más que le pueda... En fin, no sé, molestar a algunas personas eh, Los feminismos... De aquí De Europa y Occidente eh, No todos... Pues son muchos, no todos, pero mire usted por dónde. Eh, quizá los más poderosos son muy cómplices de sus correspondientes, eh, de sus correspondientes eh, gobiernos y, y también bastante racistas. Y entonces no digo yo que vayan eh, echando datos, pero sí mirando para otro lado. Y no sé quién decía que es preferible un enemigo que un amigo que mire para otro lado es decir, eh, no solamente para, eh, en política eh, para el, el, el resto de la población, sino referido estrictamente a los derechos de estas mujeres yo humildemente creo que no hacemos bastante no entonces eh, hablar de que uy eh, eh, no dejamos a las niñas eh, confundir churras con las merinas a, la, a las mujeres que vienen de Marruecos con las mujeres que vienen del Sahara las mujeres que vienen de Indonesia con las palestinas o con las iraquíes eh, no tenemos claro esos conceptos no tenemos claro tampoco el respeto que se les debe eh, a la hora de preguntarles qué es lo que les parece o les parecería oportuno o sería más útil hacer en pro de sus propios derechos eh, yo creo que hay mucho por hacer en ese sentido y que no se está haciendo lo suficiente España también refugiados palestinos? Sí, pero pocos. Una pregunta. Me ha llamado la atención cuando han comentado las, las tasas de natalidad de, de la población palestina relacionada también con el tema de la mujer. sí eh, Y también me gustaría preguntar en su opinión, ¿eso responde? Porque ha, ha mencionado también a, que no. Si no he entendido mal que no era tanto una cuestión de tradición Sí, la, la situación de, digamos, de o, o bien aislamiento, es de, o bien y, es sí, no es tanto de, la tradición estratégica como... Sí, o responde a una, una política sí. estratégica eh, frente al Estado de Israel o, o sí. bien es una, pues, planteo una cuestión de tradición, o no. bien tiene que ver con el, la, digamos, la, diría, la tasa de reposición debido a... A la cantidad de víctimas que sufren por la represión israelí La política de natalidad es política de Estado sí. Asumida, claro, está por las mujeres Que consideran que es una obligación de resistencia sí, sí. Parir hijos eso. Sí. A eso vamos Eso trae sus consecuencias, claro Tú parirás muchos hijos Pero ja, a los hijos hay que criarlos es decir, esa parte de ti, que podría estar funcionando en otras instancias, pues queda bloqueada. Pero lo primero, eh, lo primero o, o la priorización que se hace, es esta. Sí, es una política nacional. Creo que la tradición influye, el componente religioso influye, y luego influye mucho lo que ha dicho Pilar, es que la gente digamos, piensa que es la única forma de mantener... Y Israel, eso es una cosa que siempre ha temido ese, ese problema. Y de hecho, ellos, ejemplo, los religiosos judíos, tienen un, un índice natalidad sí, sí. de natalidad como 5 o o 6 niños por familia. ¿Por qué? Porque también, digamos, eh, desde, eh, les estimula desde el punto de vista religioso y dice, oye, aquí los palestinos nos comen. Por eso nosotros ahora aceptamos un estado para, para, para todos, es decir, un estado unido para, para los palestinos, para los judíos. Pero pasa, ellos no quieren porque saben que de aquí a 20 años los palestinos serán pues, un número mayor. ¿Qué pasa Lo que ha pasado en Sudáfrica. Es, eso, eso iba. es que hay claro. un paralelismo eso. con Sudáfrica. O sea, no, no, están creado, es... Están creando batustanes, como hicieron los es? boas ¿Qué? en Sudáfrica, que es lo que es. y Cisjordania son batustanes. Es lo que hicieron los, los boas con los, con los africanos, con los sudafricanos. Por lo tanto, sí. sí que hay un paralelismo bastante claro. evidente. Entonces, luego en la gente que está tan encerrada. Que yo creo que no tiene como se llama, es decir, que yo sí, creo sí, que sí. Esos, tener hijos es que, digamos, por eso, porque es que no, no hay otra cosa que hacer. Decir, que sí, no, no, es terrible, pero así, No, no, claro que es así, sobre todo con los cortes de luz. Durante, durante sí, sí. la última campaña de bombardeos ha aumentado el número de, de hijos, el número de... Muy importante. Sí, sí, hay, que, hay que tener en cuenta la, las tasas de mortalidad. Claro. No, no, que la tasa de mortalidad es, es, es, es un país como cualquier otro país moderno, es decir, sí. Palestina, salvo Gaza, sí, sí. que tiene peor taza peruana en Palestina, la taza en Altega como puede ser de España. Uh -huh. Que el nivel sanitario, educativo, siempre ha sido muy alto. Sí, sí. Siempre. Y lo que ha dicho la señora, es decir, esta imagen, es decir, que eso de las, las, las, las, las señoras, los... Bueno, jamás ha habido. Es decir, eso era... hombre, hay dos tipos, la gente que vive en la ciudad y la gente que vive en el campo. Aquí la gente que vivía en el campo de Zamora iban ahí con la... con la, con la, con la no sé qué. Y ahí, lógicamente, la gente que vive en los pueblos pues va con sus claro, trajes típicos, pero la gente que vive en la ciudad pues, pues como tú, como yo. No. no, no, no, no, no, no. Ah. Bueno, señoras y señores. Ha sido un placer enorme Igualmente. Pero aquí si no, me parece a mí que Carmen nos va a empezar a poner <risa>